Padritos, está aquí entre nosotros el ciudadano presidente de nuestro pueblo, el señor doctor José Ramón Amieva Galvez, aquí presente, eh, está muy interesado en rescatar las costumbres, las tradiciones de Misquiawala y el día 21 de marzo tuvimos un evento en la pirámide que tenemos aquí en el pueblo de Tashwadá. Hicimos la entrada de la primavera, la renovación de la vida. Y allí el doctor nos hizo eh, un regalo para comprar cinco atuendos para los niños y unos compadritos de tercera edad que danzan, que le echan muchas ganas. Y hoy viene también a acompañarnos en este festejo de los 100 años de la corporación, pues sea usted bienvenido, doctor. le agradecemos mucho su inquietud, su apoyo eh, a la profesora Ana Berta, al licenciado Gachus, a su comitiva, a, a sus regidores que nos hayan hecho eh, el favor de atendernos, de apoyarnos y de preocuparse por la corporación, ya que pues siempre hemos sido marginados, siempre hemos sido este, pues no tomados en cuenta solamente a veces cuando necesitaban el voto, los candidatos llegaban, pero ya de ahí se nos olvidaba que había corporación. Aquí está, se el... le otorga este bastón que se nombra bastón de mando. Pero el bastón no es para servirse, el bastón es para servir. El que porta el bastón es el que sirve, el que guía al pueblo. Nuestros antepasados llevaban los cargadores y los que llevaban los panties, las banderas. Esto representa este, este bastón. Que le entregamos a usted, doctor, porque ahora es el día del pueblo, la autoridad. Y que lo que resta de su mandato lo haga como lo está haciendo hasta ahora. No como, esperamos no como, no como esperamos que nos conceda Dios más fuerza, vida y salud y que en este día y que estamos aquí reunidos, esto que le vamos a entregar, le sirva a usted con un recuerdo de que tú, presidente de su pueblo, sirva a su pueblo, gobierne bien a su pueblo y preocúpese por estos que somos los de abajo, los que tratamos de rescatar la cultura, la tradición, las costumbres de este pueblo tan rico en esas, en esas costumbres. Lo que le hemos dicho, el poder de guiar al pueblo, el poder de ser el guía, de ser la cabecera. Pues muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Nuestro Padre Dios, nuestras ánimas que nosotros veneramos, lo acompañen, lo guíen, sepa terminar este trabajo que le ha encomendado el pueblo. Muchas gracias y ese bastón lo va a guardar usted como un recuerdo, como una guía para que pueda usted caminar como quiera que lo ponga. Muchas felicidades por este aniversario. donde se pondrán en movimiento, donde los trabajadores se pondrán en medio de su milpa y acomodarán su elote para su misma vida, donde todos se alegran. Aquí la humanidad verá su verdadero cultivo y su verdadera bebida espiritual. Para la comunidad y debe ser cabal en el ejercicio de su responsabilidad. El recipiente, por su forma circular o cuadrada, nos recuerda al mundo en que vivimos por su forma geométrica y geológica es redonda o cuadrada porque tiene cuatro rincones que representan los cuatro puntos cardinales o rumbos del universo, a saber, oriente, poniente, sur y norte.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 el gozo, la alegría para compartir. También los listones se emplean que representan los diversos caracteres de los vecinos y servicios que se presentan y viven al interior de la comunidad, la pluralidad de pensamientos e ideas siempre en vínculo de comunión. Chau,